Este año se cumple en mi ciudad el 150 aniversario de que aquí sucediese lo que se llamó la revolución cantonal. Pero ni la comunidad autónoma, ni el ayuntamiento de Cartagena, ni virtualmente nadie va a dedicar un mínimo esfuerzo a esta efeméride. Así que yo, para aquellos que no son de aquí y que, y que deseen tener una idea o que quieran tener una idea de lo que supuso para mi ciudad esta revolución y estos sucesos nunca bien explicados, pues he decidido venirme hasta aquí, hasta probablemente el, el centro neurálgico de lo que fue la revolución, concretamente a a su cuartel general, al cuartel general de las, de las fuerzas cantonales que se situaba aquí, en las ruinas de lo que un día fue el parque de artillería de Cartagena. Eh, como ven, a poco que se fijen, lo que estamos viendo son ruinas ...de lo que un día fue un, un edificio pues, de piedra, como pueden ver... ...y en esta plaza quizá eh, se sitúe el suceso más trágico de cuantos ocurrieron... ...durante aquel sitio, pues aunque el 80% de las casas de la ciudad... ...quedaron dañadas o destruidas después de seis meses de asedio... ...aquí en la mañana del 6 de enero de 1874 pues los reyes no trajeron regalos a los niños de Cartagena. No se sabe bien si por un sabotaje, si por un proyectil llegado desde el Castillo de la Atalaya, lo cierto es que toda esta plaza saltó por los aires, produciendo más de 400 muertos entre mujeres, niños y ancianos. La prensa extranjera elevó el número de muertos incluso a cifras de 2.500. A día de hoy, todavía, la cifra de fallecidos sigue siendo objeto de debate. Nada en esta plaza nos recuerda lo que ocurrió el 6 de enero de 1874. Tras, tras la explosión... Los generales cantonales, el general Contreras, no, podía, no, no, no, no pareció afectar demasiada piedad y simplemente enterró los cadáveres bajo los propios escombros del parque tras echarles, tras echarles calviva. Tampoco los generales centralistas, López Domínguez, afectó mayor piedad y a día de hoy perfectamente podemos estar caminando sobre un cementerio de cadáveres. ¿Cuántos quedan aquí? No se sabe. Afortunadamente, en aquella época, la fotografía ya daba, daba sus primeros pasos y tenemos imágenes de cómo quedó esta plaza, ...tras la explosión del 6 de enero de 1874... ...y quedó pues exactamente así. Como ven... ...mayoritariamente... ...esto era un edificio cubierto... ...que estalló... ...cubriendo bajo sus escombros... ...pues... ...a todas estas víctimas... ...de que les hablo. Hoy, como digo... ...nada recuerda... ...en esta plaza aquellos sucesos... ...y a lo que se ve... ...ni la comunidad autónoma... ...ni el Ayuntamiento de Cartagena... ...tienen el mayor tienen el menor interés... ...en de alguna forma... Estudiar o investigar el porqué de la revolución cantonal, un suceso que ha sido glorificado por unos y denostado por otros, pero siempre caricaturizado hasta el extremo ridículo. Un suceso que, como pocos sucesos de la región de Murcia, Ah, mereció ser recogido por Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales y que pueden encontrar ustedes, si tienen curiosidad, en el episodio a caballo entre el episodio denominado La Primera República y el episodio, el siguiente, llamado de Cartago a Sagunto. Benito Pérez Galdós no oculta su simpatía y su afinidad. Con los, con, las, con los cantonales y con, y con sus ideas, si bien los considera un tanto, un tanto ingenuos. Pero a lo que parece, a día de hoy, nadie ya en Cartagena tiene la menor intención de conmemorar esta efeméride dramática en muchos, en muchos aspectos. Bueno, yo por mi parte y en la medida que de mí dependa, les iré contando cosas. Hoy simplemente, pues esto es un adelanto. Si les apetece, seguimos hablando de Cartagena y del Cantón.